Uff, día duro, así que hoy día los responsables que hay que hacer es ir a tomar. Para mí es un viernes como corresponde. El cielo de ahí está hermoso. Son las pequeñas cosas las que valen, Las pequeñas cosas. ¿Qué pasa, Rots? Eh, no lo puedo explicar, pero... Okay. ¿Usted lo puede explicar, papá? No, no tengo palabras. Y como acá cambiaron el staff, tenemos que volver ah, a que nos conozcan. verdad, sí. sí como... teníamos unas chiquillas que nos querían mucho sí. y nos sabían nuestro gusto. Exacto. Nosotros claro. o sea, sexual. Sí, también. Nos querían mucho, pero nos veían llegar y era como, ah, oh, vamos a cerrar tarde. Ah, vienen con a 11. ¿no? Ah, ah, vamos a cerrar tarde. Era bueno eso güey, güey. Creo que Creo que son los mejores locales es cuando tú tú vas y te conoces Por último te dicen así, hola, ¿cómo estás? Sí, y le, bueno, eh, sí, sí. Bacán. O, y por último, como una cierta relación? Así como... Que te cachen ciertas conductas, no, no necesariamente que sean todo lo que hay automático, sí, pero ah, son tres, son más o menos caché que se sí, tres mismo ¿no? como, claro, sí, porque nos pasaba, llegábamos por ejemplo con, con Metano primero y es como. Nos, nos traían tres cartas. ¿Cachai? ¿cachai? Esa, esa vara ¿cachai? va a era Chao, gracias. Chao chiquillos, este bien. bien ¿Viste? Así vamos haciendo patria de nuevo en el clan. Este Excelente. Amigos del, del chico que no atendió. <risa> del chico que no, Atiéndome que no nos conocía. Atiéndeme, el chico. chago Pérez. Disfrute su criado ¿Cuál es el carro, Román, por favor. Trenza, trenza. <risa> y trata de mantenerte de arriba del carro. <risa> ¿Quién tiene ahora? Cuando salimos aquí. día ahí vamos 4.20. Sí, son las 4.20. ¿Eso fue para el Año Nuevo? Porque... Pero la, la gracia es concentrarse no, no, frente a la presión No, no la necesito Ya, nos vamos para la casa ahora O sea, vamos a ir a buscar algo que comer no nos vamos para la casa Estuvo super bueno el día Ok... Hoy es miércoles 9, eh, si se preguntan dónde quedó el martes, eh, no les puedo responder, solamente puedo decir que lo perdí. En verdad, con el, con el paso del tiempo me gusta más recuperarme los carretes, así que ayer me lo regalé y no hice nada. Eh, tengo que sacar el bloque hoy día. Bueno, con el Kleine nos pasó eso de que el Kleine es un súper buen local, tiene súper buena cocina, tiene muy buena cerveza. Pero llegó un momento en que mmm, empezó a cambiar el staff y hubo problemas. Cambiaron, cambiaron el cocinero, entonces la, cocina, la comida no era igual. Fue como pucha, que lata. gusta tanto este local que tenemos mucha, mucha pena de tener que elegir otro local porque está, está fallando pero eh, lo bueno es que como que se reaburaron mm, y man, la cocina volvió a ser la misma la cerveza sigue siendo buena pero la razón de por qué nosotros nos quedamos ahí todo no voy a hablar por por rots ni Metalón era ese pequeño detalle de que cada vez que llegamos nos saludaban nos reconocían y como que nos trataban como parte de la comida de la familia así que por eso el Kleine sigue siendo mi bar favorito el poder de las pequeñas cosas